anunciado a un inicio importante que usted conozca esta campaña que se ha estado realizando a lo largo de toda esta gestión de todo este 2018, sin duda con la participación de usted, de toda la población que también ha colaborado para disminuir la contaminación que se está registrando hoy en día, reciclar y reutilizar hemos abordado este tema en reiteradas oportunidades importante esta campaña, a continuación estaremos conociendo estos detalles, cuánto se ha logrado reciclar, qué es lo que se hace con todo este material reciclado quiénes han colaborado, cada cuánto Tiempo se viene realizando entre varios puntos, los cuales los tendremos a continuación junto a Eric Cordero, responsable de operaciones de energía que nos está acompañando en esta ocasión. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas, buenas tardes. tardes. Gracias por la invitación. Para nosotros es el gusto. No, pues eh, como ya mencionaba, esta campaña duró hace, bueno, estuvo presente hace tres domingos, cuatro domingos atrás donde toda la población en general estuvo invitada para que lleve su foco ahorrador o su tubo fluorescente y nos pueda dejar a nosotros para que nosotros hagamos la gestión adecuada. ¿Qué es lo que se pretende con esta campaña? ¿Quiénes y dónde se pretende llegar? Bueno, a un principio la campaña eh, fue lanzada más que todo para las empresas y, e industrias, ya que ellos tienen una cantidad eh, eh, considerable de estos eh, tubos fluorescentes. Primero se llegó a ellos. Eh, donde eh, se les, aparte se les capacitaba al personal y se les instruía cómo deberían eh, manejar estos residuos ya que tenemos ya que tenemos una ley ya que donde nos pueden venir con impuestos o por multas sabiendo de cómo nosotros hacemos nuestra gestión de residuos. En este caso, los tubos fluorescentes y los focos ahorradores. Uh -huh. Luego, haciendo ya las gestiones y gracias a la alcaldía y otras empresas también, eh, pudimos llegar ya a la población en general, para que el ciudadano común venga y nos deje su foco ahorrador o su tubo fluorescente. Eh, lo que se pretende llegar con esta campaña, lo que se pretende llegar fue que puedan eh, a la ciudadanía... Perdón, estoy un poco... Pues, del sí, clima, sí. Que la ciudadanía pueda llegar eh, a, a dejar los focos ahorradores y que tenga una conciencia ambiental, más que todo. Por favor, que tenga una conciencia ambiental. Ya que este tóxico eh, mercurio está presente en el foco ahorrador y en el tubo fluorescente. Aparte de que también está hecho con otros químicos, esos, eh, estos componentes, estos, estas luces. Pero el más peligroso de ellos es el, el mercurio. ¿Por qué? Porque cuando eh, se llega a quebrar, nosotros inhalamos ese vapor de mercurio, nos puede eh, traer problemas al sistema neurológico y a causar... Eh, tembladera en, la, en las manos, que ya no podemos coordinar muy bien, podamos tener eh, flaquezas al caminar y prácticamente poco a poco nos va dañando otros ya sistemas de nuestro cuerpo y hasta causar la muerte más que ¿Y todo. ¿Y cuál es el manejo correcto que se debería tener? Bueno, el manejo correcto, eh, cuando se llega a quebrar estos foquitos ahorradores, eh, es esperar, eh, es salirse del lugar más que todo, por un determinado tiempo. Para que el vapor se vaya, se exparsa, pero igual va a llegar al, al medio ambiente, igual es peligroso, ¿no? Pero para no dañarnos nosotros mismos, nosotros. o los que están trabajando en ese lugar, es alejarnos de ese lugar y volver después de un rato. Eh, y agarrar una escobita, barrerlo y dejarlo en unas bolsas plásticas selladas y llamarnos a nosotros, para que nosotros hagamos la gestión ya adecuada. Y luego, ¿qué es lo que <tose> se hace con estos focos? Bueno, lo que nosotros hicimos, eh, es, ya está construida la máquina, ya está operando la máquina, fue construida por profesionales bolivianos para. ¿Se los destruye? Se los destruye. Lo que primero se hace es, eh, en esos casos del tubo fluorescente, es triturar, ya. Meterlo a un horno y ese, con eso calentarlo a una temperatura adecuada. Y poco a poco con una bomba de succión, succionar el mercurio, y pa, que pasa por unos filtros. Y tenemos ya el mercurio, solo nos quedaría el mercurio ya en un, para tenerlo en un recipiente seguro. Y por el otro lado te nos quedaría el vidrio, el plástico, para que, que, que son materiales que se, sí se pueden reusar. Exacto. Uh -huh. ¿Qué daño llega a causar el mercurio? Al medio ambiente. ¿Y en un lapso de cuánto tiempo? ¿Es a corto o es a largo plazo? Puede ser a corto y a largo plazo, dependiendo en cuánto... ¿La cantidad? La cantidad que estemos eh, inhalando prácticamente, porque cada tubo o foquito alrededor tiene de 3 hasta 20 miligramos de mercurio. Pero claro, nosotros también en la sangre tenemos una toleración de hasta, un, hasta 5 gramos, si no me equivoco, de que podamos... Muchas gracias podemos tolerar. Pasando esa, esa toleración de que nos llega a la sangre, eh, ya nos puede causar la muerte o otros problemas de salud. O sea que es grave. Sí. O sea, hay que saber eh, ma, eh, tener el manejo adecuado de estos tubos, hay que saber a quiénes también hay que entregar este tipo de tubos. No es que se entregue en cualquier lado, simplemente se coloca en una bolsa y a los residuos, porque también es material, son residuos que se van juntando junto a otros, valga la redundancia. Sí, exactamente. ¿no? Lo que nos hemos, hemos dado cuenta que, y también hemos visto que las empresas y, y hasta las mismas personas cuando se le llegaba a arruinar el foquito o, se, o lo quebraban, lo llevan a dejar a la basura, a claro. un momento un contenedor donde están todas las que basuras, no es que no es correcto. Porque también tenemos eh, el ciclo del mercurio. Este ciclo del mercurio consta, digamos, cuando se llega a romper el mercurio, lo dejamos en un contenedor y ahí mismo se llega a quebrar, el, el mismo vapor eh, se evapora y va a la atmósfera. Y la atmósfera con las lluvias con lo que el viento lo lleva a los campos de, de agricultura de donde nosotros las cosechas donde están los agricultores y están cosechando la, las frutas las verduras todo eso que con la lluvia vuelve a caer y se sienta en el suelo y las verduras crecen con ese mercurio mm. y prácticamente nosotros sin darnos cuenta estamos comiendo y nos llega y a lo, dañar y también. nos llega a dañar sí esta campaña eh, ha sido de reciclar en general botellas PET, eh, otro tipo de residuos, pero también aparatos electrónicos cumplen un cierto ciclo de vida que a la larga también llega a causar cierto efecto, cierto daño uh -huh. en el medio ambiente. ¿Cada cuánto tiempo es importante que nosotros también sepamos que hay que reciclar estos diferentes aparatos electrónicos? ¿Cuánto tiempo de vida llegan a tener para que no contaminen o no dañen tanto? Claro. Eh, bueno, nosotros eh, estábamos también con colaboración de, también de otra empresa que se llama Recicla, que ellos estaban sí encargados en esta, en esta gestión de los equipos electrodomésticos y componentes electrónicos, ¿no? que se les llegaba a entregar a ellos y ellos hacen la gestión adecuada, igual separan el plástico y lo vuelven a reusar los materiales o los residuos que sí son reusables. Eh, mucho, eh, mucho depende del, del usted, me, usted me pregunta de cuánto tiempo de vida pueden llegar a tener, es depende de cada componente electrónico. Mm. pero podría estar entre 10 hasta 20 años. Oh, yeah. el tiempo de vida que podría tener. Pero hay muchos que también en su casa nos trajeron, igual eh, como estuvimos al lado a lado, trajeron refrigeradores, microondas, equipos de métodos grandes que los tenían en sus casas que no sabían qué hacer. Computadoras sí, de computadoras, hace atrás. Uh -huh, Que prácticamente no sabían qué hacer y muchas de las personas eh, nos han agradecido, nos han dicho que, hagan, que estemos siempre presentes en estas campañas, porque eh, muchas de las personas no saben que contamina y nos hace Exacto. daño a nosotros. Una persona... ¿Cuánto puede llegar a generar en este tipo de residuos? Ya sean focos o en electrodomésticos, en, en estos aparatos electrónicos. ¿Cada cuánto tiempo se vienen realizando estas campañas? ¿Cuánto se ha logrado eh, reciclar? ¿Cuánto se logra disminuir en la contaminación que tenemos hoy en día? ¿Es una cifra considerable? Es una cifra considerable. Eh, lo que tuvimos, como lo puedo mencionar, tu, eh, tuvimos o como un ejemplo... En el primer día que estuvimos de reciclaje, vino una señora que estuvo guardando sus foquitos ahorradores por dos años. Y eran, era bastante, Estuve y nos trajo como alrededor de unos 80 o 50 foquitos. Y nos, eh, le dijo, y nos, nos agradeció que deberían haber hecho más antes, que, que está muy bien, bienvenido, nos ha felicitado. Y, y puede ver que hay, hay personas también conscientes que sí lo han guardado. Claro. Que, pero como otras que lo botaban y lo dejaban en la basura. Mm. Pero eh, es depende de cada persona. Yo creo que como hay otras personas que a veces nos venían con un solo foquito. <risa> y, y pero igual deseas, es pero ayuda, igual ¿no? y ayuda claro. mucho. O sea, y hemos, con es eso, la iniciativa además que sí, se tiene, la... Nosotros tratamos de llegar a un 100%, pero claro. siempre es complicado llegar por, por todo lo que nos conlleva a nosotros. Pero hemos por lo menos rebajar por lo menos un, un 20-30% de, de lo que genera esos, esos residuos. Contaminantes, ¿no? Ahora ya estamos terminando este 2018, eh, ¿les ha ido muy bien en estas campañas que han estado realizando? Cada vez son más las personas que se están sumando, que están colaborando, además de instituciones, tanto públicas, privadas. ¿Se tiene previsto al empezar esta nueva gestión, este 2019, que se realicen este tipo de campañas? Sí, eh, prácticamente estamos gestionando, volviendo a hablar con el gobierno municipal, con la alcaldía, con los que nos apoyaron, con la UMSA tuvimos colaboración, con el Recicla mismo, con Fundación Viva, con Swissconta, con, ese, con empresas que nos colaboraron para volver a hacer esta misma campaña, así que sean más seguidas porque realmente nos damos cuenta que la población eh, necesita y de hacerles concientizar desconsent de que es algo necesario, porque prácticamente es para nosotros, no y, es para otro mundo. ¿Y cuánto se logra disminuir en estas campañas? Eh, por lo menos eh, hemos debido, eh, haciendo un análisis, este, entre 30 y 40% hemos debido tratar de bajar eh, la contaminación que claro. nos lleva este. Obviamente que no hemos podido llegar, hemos querido llegar a más, pero eh, no, prácticamente no se llegó a eso pero estamos contentos para ser claro. nuestra primera vez que nosotros nos hemos llegado al público en general, nos hemos ido satisfechos. Se ha tenido un buen alcance. Sí. Y para el próximo año esperemos, igual les vamos a ir comunicando, igual vamos a ir lanzando publicidad y eh, hacerle conocer a la población de que vamos a estar por el próximo año y vamos a estar ya más seguido. Entonces, te esperamos en una próxima oportunidad sí. para informar y también que se conozcan cuáles van a ser estos puntos, de qué manera se estará trabajando, quiénes pueden participar, quiénes pueden formar parte, qué es lo que se estará reciclando, entre varios aspectos. ¿Es sí. un compromiso? Es un compromiso, Muy claro. Bien. obviamente. Listo. ¿no? Y bien. también volver a indicar de que nosotros ya, como ya llegamos a la población general, eh, nos pueden encontrar en, la, en, las, en nuestras oficinas, que es en la Diego de Peralta, eh, número 1048 y también me pueden contactar en el teléfono al 670-59-677 para también cualquier información o duda que tenga. Perfecto, muchísimas Listo. gracias Eric, ha ya. sido un gusto que Igualmente. nos acompañes y que sea un éxito total y felicidades. Listo. Gracias. Hasta Permítanos breve. hacer una breve pausa cuando son las 14 horas con 50 minutos. Ya regresamos.